El regreso es a Dios Mene, que el regreso es a Marentín para salvar. Y el año que pasó nadie pegó, la gente pedió el soltero feliz, el vallenato bajo se quedó, no son mentiras lo que digo yo, ¿qué será lo que pasó? Será por la repetidera, lo moderno me da blogera, ¿qué pasa con el profe? Toque, toque, toque el acordeón, lo dijo Dios me des, Que usted no es cantante, compadre Omar Gélez Toque, toque, toque el acordeón, lo dijo Dios me des, Que usted no es cantante, compadre Omar Gélez Usted me mandó a cantar y no me calle ahora dice, Ay, recaucha, agamarra, caray, lizarazo para que el vallenando lo sigan dañando ahí no tienen estilo, lo dice la gente Jesús Manuel, otra mierda fue a los vas salvar el la que poco a poco se está acabando, Dios mío te pido hacer el milagro, ¡Halo, halo! si quieres yo te los canto, pon el soja en busterazo, te pegan con el recauche, hazme una lista ya uno por uno, yo te lo mando La repetidera, Lo poder no me da flojera ¿Qué pasa con estos pedaos? Más de uno les ha opinado Que falta de respeto con el vallenato Para el que lo canta merece un planazo Vienen y reencauchan la música vieja Para luego decir que yo son quien la opera.